si crees que una buena red de contactos puede traer ventas nuevas para tu negocio pero no sabes cómo traer nuevos contactos ya llegaste a tu límite bueno este video, Agustín Linemer, director y dueño de Aerolab cuenta cómo él fue creando diferentes grupos o se fue asociando a diferentes grupos para ampliar su red de contactos y cómo eso impactó en su negocio espero que lo disfrutes esas charlas donde antes en la previa se arman burbujas de personas y tenés que entender cómo entras. desde un, me acuerdo, desde el primer TDX que se hizo acá en la rural, que se hizo cómo me meto, cómo me en, este, en este círculo y lo rompo para, para, para conocer a estas personas que están acá. Primero fue mucho de eso, sumarme desde ese lado, en algunos casos más activamente, eh, por ejemplo con la gente de Google, cuando tenían su iniciativa de Google Experts, que empezó primero en tecnología, pero después la abrieron a diseño, que podía ser mentor y de hecho hacían cosas acá con Area 3 y tenían su Launchpad, empezar a meterme ahí de repente y mentorear a emprendedores, conocer a emprendedores, eh, sumando organizaciones, a cámaras, no sé, tenés, tenés el Cesi que es la cámara de software, tenés Amdia que es la cámara de marketing. Tenés la AMCHAM, que es la, el Concilio Americano de Empresas. Tenés también la, la, la Cámara del, de lo que es Inglaterra. Empezar a sumarme, bueno, a CEA, la Red de Emprendedores, y la Empezar a sumar organizaciones eh, para conocer gente. Digo, es, terminás conociendo gente o que se dedica a lo mismo que haces vos o que en algún momento puede necesitar los servicios que vos tenés, digo, de una u otra manera. O exponerme también a dar charlas, dar clases. Dar webinars como este Aunque este, este webinar está más enfocado A por ahí gente que, que quiere tomar esto Para también ven, venderlo No, no, no potenciales leads y clientes Sino bienvenidos Pero um, eso, eso de exponerse Pero desde, desde el lado de, de, de, de abrir ese círculo de contactos Es una de las cosas que te diría Que, que hice orgánicamente En el último tiempo por ahí sí lo conscienticé más eh, Lo que sí por ejemplo Empecé a hacer hace ya un año y medio Después de haber probado varias cosas con la empresa, donde hasta probamos a armar un área de marketing, probamos a hacer todo lo que era por ahí content marketing específicamente, probamos hasta eh, ingeniería inversa, decir bueno, a ver qué tipo de contenido está interesado este segmento de las clásicas, ¿no? Tipo crear esos, esos buyer personas, tipo con ciertas características según los, los distintos tipos de compradores que nos compran a nosotros en los estadios, decir bueno, a ver este tipo de segmento qué cosas les interesa. Crear contenido con ingeniería inversa de eso, darle seguimiento, hacer que se suscriban, que mejen me los datos. Todas esas cosas que probamos no nos funcionaron. Sí, probé hace un año y medio y te diría que hasta ahora es lo más efectivo, empecé a trabajar un poco más mi, mi marca personal. Eh, empecé con LinkedIn, que era una plataforma que le tengo respeto. Sigue habiendo una cuota de, de humo que no termino de entender de las redes, donde uno... A veces se sienta y crea contenido que decís, qué buen contenido, esto tiene como años de, de cosas, experiencias, y tenés 30 likes y dos comentarios, y subís una foto de, de, de subís otra vez, el setup este con la compu, no sé qué, y tenés 700 likes, 10 comentarios, <risa> y decís, bueno, al final Pan y Circo sigue, sigue, esas cosas de las redes todavía no, no entiendo, así que okay. empecé a trabajar en LinkedIn, de, de esa manera me empezó a acompañar una agencia de prensa en eso. Porque la verdad que el tiempo que consume es infernal, pero sí ponerle tiempo y cabeza a decir de qué contenido quiero hablar, qué quiero decir, qué no quiero decir, eh, digo, qué voy a contar, si voy a hacer una serie de artículos, y si no. Y eso me empezó a generar, no te diría que me empezó a generar eh, eh, venta per se, porque de hecho recién al año hicimos una retro para ver qué había sucedido. Obviamente te sube la tasa de engage de la gente que está, te sube, obviamente, la cantidad de conexiones, la cantidad de seguidores, etcétera. Pero sí me empezó a generar oportunidades. Tipo, che Agustín, te queremos invitar a que des esta clase. No sé, eh, me pasó de hoy en día con la gente de, de San Andrés y la cámara FinTech estoy por ahí, doy la clase de lo que es experiencia usuario y producto de, de programa FinTech, de programa InsurTech, de Big Data. Y empezar a meterme en ese tipo de espacios que por ahí con menos visibilidad no estás presente para las personas, ¿no? Digo, de otra manera como te ven ahí sos un spammer <risa> prácticamente y te tienen por ahí más en, en, en la cabeza. Y sí me empezó a generar eso. Me empecé a sumar esos, esas iniciativas también a dar una clase, una charla, un webinar. Y sí me empezó a suceder que gente que asistía, donde ahí sí se puede hacer un proceso. Por ejemplo, a lo que hice es claro. San Andrés o cualquier institución te pasa a la lista de, che, estas son las 40 personas que van a asistir para que también entiendas a qué perfil les vas a tener que armar una clase. No es lo mismo armarle a una clase a gerentes de 50 años que a estudiantes de 20. Entonces, sí empezar a decir, bueno, a estas 50 personas las puedo agregar a la red, les puedo mandar un mail con todo el contenido de los slides y quedar a su disposición para lo que necesiten, y empezar a generar por ahí ese primer tipo de touchpoint, interacción. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar